frente a la avalancha de sanciones dirigidas contra Rusia y la censura contra RT y Sputnik, varios países de América Latina demuestran su apoyo a la nación eslava. En este contexto, rechaza la política de medidas punitivas impuestas por los países occidentales. Nuestro corresponsal, Alex Miñón nos cuenta los detalles. Ante las sanciones económicas impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania, América Latina no ha sido indiferente. El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, reiteró el llamado de su país para desescalar el conflicto y descartó que su nación aplique sanciones a Rusia, pues estas no facilitan el camino hacia la paz. Con lo cual la Argentina no considera que las sanciones unilaterales sean un mecanismo para generar paz y para generar concordia nuevamente o generar una mesa de diálogo franco para que se resuelva el conflicto de fondo que es salvar vidas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno tampoco cortaría relaciones comerciales con el país eslavo, postura que fue reafirmada por el canciller Marcelo Ebrard. México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país ¿A qué estamos obligados, México? Bueno, estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales. A propósito de los acuerdos internacionales para ahogar la economía rusa, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó las sanciones a modo y aseguró que ninguna nación desea tener daños colaterales económicos derivados de estas. Varios países quieren una sanción siempre y cuando lo que importan de Rusia no esté incluido en ese paquete. ¿Hasta dónde llegan las sanciones económicas? Ningún país quiere que las sanciones lo golpeen y Brasil no es diferente. Estamos trabajando para que Brasil no se vea perjudicado en este asunto. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparó la exclusión que vive el gobierno de Vladimir Putin con las sanciones que impusieron a su país desde el 2017. Calificó estas medidas de crimen contra el pueblo ruso y una modalidad de guerra económica. Estados Unidos y Europa pretenden imponerse en un nuevo mundo unipolar y hegemonizar la Organización de Naciones Unidas y todos sus organismos para ponerlo a favor de sus propios intereses. Hoy lanzan contra Rusia una ofensiva, pero mañana será para someter a cualquier otro pueblo del mundo. El mandatario también se pronunció en contra de la censura a medios estatales rusos como Sputnik y la cadena RT, pues el abordaje editorial en Occidente tiene una alta carga de xenofobia contra los ciudadanos rusos. La redacción en España de Sputnik se vio obligada a dejar de ejercer sus funciones luego de estas restricciones. A propósito, la directora del grupo RT, Margarita Simonian, cuestionó el bloqueo de la señal en varios países, pues nada tiene que ver con la decisión del presidente de realizar la operación militar. Thank you nos querían cerrar hace mucho tiempo, pero se vería mal ante los ojos de sus propios ciudadanos, ya que eso contradice la libertad de expresión. El vicepresidente de la Federación de Periodistas de Perú, Ricardo Sánchez, afirmó que el bloqueo a medios rusos atenta contra la libertad de expresión e información, condena a la que se sumaron varios funcionarios argentinos. Periodistas de otras cadenas han expresado muestras de apoyo para los trabajadores de RT en momentos decisivos para América Latina y el Caribe. En redes sociales, los comunicadores también han recibido ataques. El periodista mexicano Gabriel Infante, quien recibió una respuesta discriminatoria de la embajada de Ucrania, insistió en que no hubo espacio para el debate. Recordemos que la embajada le dijo, a ti te pagan en rublos o con tamales. En realidad, eh, la embajada se quiso disculpar a través de Twitter, pero su disculpa eh, cayó aún, fue peor y, y mucha gente en las redes... Eh, manifestaron eh, el, su repudio por la forma en que actuaron la, actuó la actual embajada eh, ucraniana. El gobierno de México condenó la estigmatización en las plataformas digitales, sobre todo a quienes tienen una opinión favorable hacia Rusia. Que si alguien opina a favor de Ucrania o a favor de Rusia o a favor, les ponen su tache. O sea, eso es fascismo. Lo cierto es que la solución de conflictos no sucederá a partir de la censura a medios de comunicación. Sin embargo, esto marca un precedente peligroso, pues se le está quitando a la audiencia el derecho de informarse de una forma plural. Alex Piñón RT, Ciudad de México.